A... Gracias. Y con el permiso de dos maestros de la música. <risa> en el Cantón Biblián, hoy junto a Danilo Barreto, en la cinta de Moebius, en la cinta visual. Bienvenido, Danilo. Gracias, querido Cristóbal. Es un gusto tenerles en Biblián y tenerles en mi casa a distinguidos artistas de, de toda índole, músicos, eh, artista plástico, artistas de audiovisuales. Para mí un honor re siempre recibir a ustedes, gente de, de altísima calidad y de altísima sensibilidad. Muy contentos Cristóbal, Danilo, por muchas gracias por recibirnos en este espacio tan lindo tuyo y contentos aquí en este espacio de la cinta de Moebius en donde vamos a compartir y a poder conocer a Danilo, su parte objetiva, su parte subjetiva también. La familia de donde nacemos, nuestras raíces, eh, yo creo que es la base de la, de la sociedad, pero sobre todo lo eh, las bases sobre las cuales nos sostenemos entiendo que de ahí aprendemos los valores eh, aprendemos eh, a trabajar aprendemos eh, justamente eh, bien sea la humildad o también puede ser los defectos ¿no? pero en este caso me he forjado como un hombre con, como todos ¿no? con virtudes y con grandes defectos también eh, vengo de del centro de Biblián, lo que dicen, del parque central. en uh -huh. una cuadra eh, por parte de mi, de mi padre, mi abuelo Don Redentor Barreto, mi abuelita Amparito Ávila, ¿no? Y por otro lado aquí, justamente en esta casa que da la calle principal, mi abuelito Carlos de Encalada y mi abuelita Odulia Mora. Vengo de familia de panaderos, de familia de, de, de trabajadores que, se, que sudaron realmente para para lograr lo que tiene. Yo, desde que yo tengo uso de razón, le he visto que interpretar el, el violín, la mandolina y me, haya, me ha llenado muchísimo. ¿no? Creo que por parte de mi abuelo, con una familia de 13 hijos, ustedes podrán imaginar las casas antiguas que todavía se conservan, por suerte. El patio central, pero la bulla de, de, de los nietos, de, de, de los hijos. Casa llena, como suelen decir. Uh -huh. Pero yo creo que más que eso era el espíritu de confraternidad, de cohesión que generaban mis abuelitos. Velázquez Ibarra se posiciona como presidente y el primero de agosto eh, de 1944 este comité logra la cantonización por decreto ejecutivo del presidente de la República, Velázquez Ibarra. Ibarra. Y yo siempre suelo decís cuando hay algún evento de la Casa de Cultura, llevamos la misma edad. Porque el 9 de, de agosto de ese mismo año, de 1944, se crea, Benjamín Carrión, crea la Casa de la Cultura. Tenemos la misma edad en años institucionales. Oh. que escuché una vez Pink Floyd fue por un cassette grabado por mi propio padre, ¿no? Entonces le tengo adorando, ¿no? Con él, escuchando cuando yo tenía 12, 13 años, siempre era curioso, ¿no? Nunca faltaba una casetera y, y, y, y a explorar qué música había ahí. Escuché Pink Floyd, escuché, bueno, algunas bandas de, de, de la época que también había sabido escuchar mi padre, ¿no? Entonces mi padre muy aficionado a la música, ¿no? Le encantaba la música, le encantaba que, que yo intervenga, que yo, yo interprete algún instrumento. Mi primer eh, maestro fue, justamente, eh, mi tío está por aquí, ya tiene sus añitos desde el sacerdote. Entonces antes, me parece que en el seminario, por ley, salían aprendiendo música. Leyes, uh -huh. Educación vocal. Edu educación vocal, coral ¿no? y, y todo. ¿sí? Y estuve en un conservatorio. Uh -huh. No fue no un profesional, pero tenía los principios del piano, uh -huh. la notación, uh -huh. lo que es sofeo. Entonces a los seis años, en mi familia, yo ya con, me acuerdo con órgano, Yamaha, de esos eléctricos antiguos ¿no? que tenían en las uh -huh. iglesias. Uh -huh. Ahí aprendí mis primeras notas. Y, y, y justamente ahí, eh, Danilo, esta... Eh esta pasión por la música, por la cultura estética que se alinea a la cultura antropológica, sociológica y así a la misma cultura intelectual, ha hecho que, que tú estés en los espacios ya, digamos, como, como profesional en el, en el, como funcionario público también y el trabajo, ¿no? por la cultura, por el desarrollo social Hoy quiero más bien... Eh... En compartir un antecedente ¿no? uh -huh. este, ¿por qué el hecho de trabajar de una manera holística uh -huh. en, en la cultura no solo desde la uh -huh. música sino de, to de todos sus, sus aristas ¿no? eh, para mí siempre me forjé en el biblián viejo de, de casas de alerones, de balcones viejos de tejas y todo eso lamentablemente este este proceso, migratorio, este proceso migratorio ha generado un fal falso concepto de progreso, ¿no? uh -huh. que era comprar las casas viejas como terreno a tumbar y levantar sí, ¿no? sí. Pero yo crecí en una casa antigua, Crec crecí con, con, con personas adultas, mayores, son ya viejitos, ¿no? ya casi adultos, mayor. adultos mayores ¿no? de edad y creo que eso impregnó en mí la valía de los saberes ancestrales. Siempre estuve relacionado, trabajé en el decreto de emergencia de patrimonio cultural cuando se robaron la custodia de, de Giovanna, no sé si recuerdan, una tremenda custodia de casi de un metro de oro con, con diamantes valorada en dice, cuántos millones. Se dieron cuenta que el patrimonio estaba totalmente desprotegido. Trabajé en el decreto de patrimonio, trabajé en arqueología, nunca dejé la música nunca dejé la música y, y me fue como la pauta para decir que realmente los pueblos pequeños necesitan ese plus de generar conciencia sobre la importancia de la gestión cultural y patrimonial de la puesta en valor de nuestra identidad y por qué no decirlo acompañados y como parte importante y actores principales los artistas ¿no? los artistas como ves ahorita las estrategias Tuyas, ¿Hacia dónde estamos viendo ¿Dónde está yendo Biblia? En este caso, en tus competencias como técnico. Y conociendo el alto grado de migración que tiene en este caso, en el sí, Biblia. Que es muy preocupante. Sí. Mía, este, en este momento, eh, como funcionario delgado, estoy a cargo de, de un departamento que, que se llama División de Desarrollo Comunitario. Uh -huh. Este departamento tiene tres ejes. ¿no? Tiene el, eh, el eje de desarrollo social, en donde generamos proyectos que están direccionados a los sectores vulnerables, a los sectores de atención prioritaria. Uh -huh. Tenemos el proyecto de adulto mayor en diferentes modalidades. Eh, atención al hogar y la comunidad. Tenemos atención al adulto mayor con discapacidad, etc. Atendemos a más de 500 adultos mayores en diferentes proyectos. Tenemos el proyecto del Centro Diurno de Atención a Personas con Discapacidad y también tenemos atención a personas, a atención extramurales de personas con discapacidad. Nuestro proyecto estrella fue el proyecto de fortalecimiento de las artesanas de la paja toquilla. Mm -hmm, eh, las artesanas de la paja toquilla biblian viene históricamente conocida como pueblo artesanal antes de los dos procesos de migración el primero en 1960, me parece, 1950-1960, el proceso interno donde ya empezó a bajar el, el precio del sonido de paja toquilla ¿no? Y comenzó ese proceso de, de, de migración interna hacia la costa y hacia el oriente. ¿no? Uh -huh. Luego, ya en los 70, en los 80, empieza este fenómeno migratorio en Estados Unidos. Uh -huh. Allí es donde fue, fue perdiendo fuerza y antes tejían hombres y mujeres. Pero hoy en día, en un 90%, por decirlo en un 95%, el tejido quedó en manos de las mujeres. Las artesanas retomaron a todo por los cuernos. Ya no necesitaron intermediarios, sino ellas mismas empezaron a comprar ellas mismas. Buscar eh, la oferta y buscar la demanda. Tenían la oferta, buscaban la demanda. Pero ya no como intermediarios. Proceso? ¿Cuánto más o menos en este proceso de ir articulándose y ir apoderándose, cuánto tiempo más o menos se... Eh? A ver, esto va desde el 2016, ha sido largo. ocho años. Sí. Eh, eh, pero se consolidó en el 2014 mm. y en el 2015 logramos eh, ya la, eh, la personería jurídica como cooperativa y empezaron mm. a exportar a Italia. Tienen wow. exportados 26.000 sombreros, con la pandemia se cayó obviamente, pero están empezando a enviar 200 sombreros a Holanda, 100 sombreros a Estados Unidos, 50 sombreros y por aquí. ¿Nos gustaría que nos, nos cuentes? tus obras de, de tesis, de tus restauraciones, por favor. Eh, coincidencialmente estamos aquí, sin darnos cuenta, más bien en la sala de la casa de mis tíos, y más bien en la conversación salen a la pregunta sobre estos cuadros. Estos cuadros, Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, no es una advocación de la Virgen muy conocida, quizás no se ha visto mucho, ¿no? Me parece que... El padre Matobelli es quien inspira a uno de los artistas A, a, a pintar de esta, de esta forma en un sueño a la Virgen ¿no? Muy pocas veces se ve uh -huh. un cuadro con la Virgen, el niño, el cáliz y la hostia ¿no? Esto, Este cuadro lo encontré de casualidad uh -huh. Hecho rollo, por no decirlo arrugado En el... Uno de los armarios de, de mi tía Que justamente estaba por aquí hace poquito Que esta semana cumplió 89 años Era una obra que Encontró ella también en mismas condiciones Bien. Cortada Y que realmente en su momento dado no, no tenía el valor Pero realmente cuando fui estudiando Me llamó muchísimo la atención Y Mi, mi Petición al, al Pleno del, del consejo O de jurado ¿Fue, la, fue, fue mi tesis y fue aceptada, oh. no eh, por las connotaciones, este cuadro estaba completamente deteriorado, la pátina, la estratigrafía uh -huh. estaba craquelada, eso significa que se iba desprendiendo apenas uh -huh. se tocaba, entonces tuvo que tener un proceso de consolidación, no de retoque ni de repinte, sino de consolidación uh -huh. y de restitución de los faltantes de la cromática. Eh, los rostros no fueron tocados, por suerte estaba, se mantenían intactos, lo que fue más bien es consolidado, conservado y la pátina se ha respetado al máximo, que es lo que da, eh, o lo que saben decir, es lo que nos da la datación o los años de la, de, de la pintura. Usted le quita la pátina y le está quitando los años. Puede dejar un cuadro nuevo, pero le quita ya toda su historia y el pasar de los tiempos. Cuéntanos técnicamente cuál es esta obra, como también es tu tema de tesis. Sí, esta obra encontré a sí mismo eh, en un rincón de, de, de la casa que, eh, como ustedes pueden ver todavía, presenta eh, residuos, de, de, de, eh, evidencia de lo que estaba eh, craquelada toda la, toda la, la estratigrafía, ¿no? Estaba pegada sobre una tabla triplex, lo que nos tocó es desbastarla, deteriorarla con sumo cuidado eh, Como ustedes pueden ver, eh, a diferencia de la obra, el movimiento de los pliegues, eh, la cromática es más oscura eh, En definitiva, eh, realmente nos, nos data de una época mucho más antigua, no es más antigua que si esta fue del siglo XIX esta fue del siglo XVIII, según los eh, profesores más expertos que, que hacen un análisis desde la cromática de las sombras del claro oscuro. En definitiva, fue muy difícil restaurar esta obra, en donde teníamos ya el soporte mismo como la tela, el, el lienzo, el respeto mismo a, a cómo fue concebido el cuadro que antes utilizaban esta cromática, no colores vivos, sino más bien colores oscuros, las sombras y donde sí. resaltaba el rostro. Los pliegues no, son, no tienen mucho movimiento, son más rígidos. Y ustedes vean, solamente con la otra obra eh, tiene mucho sí. más movimiento, mucha, mucha más dinámica, aquí es más estática, ¿no? Entonces, eh, pero sí tiene una, un, una historicidad mucho más antigua en cambio por, por los años de, de, cual, de cuando ha sido eh, ejecutada esta obra. Es por eso que decidí hacerlo como tema de tesis. Podemos mirar, esta es una casa colonial, es un patrimonial. Giramos. Sabernácula. Pero acabamos de llegar a la parte ya más auténtica, miren. Estas paredes, estas decoraciones, los techos. Las vigas, ¿no? Y ahora vamos a visitar a Danilo. Danilo, que nos que comente, mira, lo, lo primero que veo aquí es este cuadro. Bueno, este cuadro fue una, una ofrenda a, a mi familia por eh, algún artista que quiso representar de manera muy dramática y un poco eh, bastante sui generis, digamos así. Esta es una, una, una casa de la, la transculturalidad. Estamos hablando de, de esa mezcla. Inevitable. Estamos con gases Rose, estamos con Nirvana. Y aquí fue el caso del ensayo. Y estamos con unas paredes de aproximadamente de unos 90 centímetros. Donde que está en cada uno de esos centímetros. El, el, el pensamiento. El, el, la forma de vida. Y dinos Danilo, ve lo que encontramos aquí. Oye, aquí ya a tocar. Danilo. Danilo ya. Aquí aprendí a tocarlo. Claro. ¡Oh! Entonces, no, ¿Vas? ¡No! <risa> no. Oye. Ah, no, no hay respeto aquí eh. no, no, no, no, no. ya está tienes ahí pues sonando ¡Oh! Damn. mágico, tu interpretación. Cuéntanos este instrumento, la historia de este instrumento que está aquí. Este instrumento es más antiguo que yo, yo tengo 45 <risa> años, este instrumento <risa> tiene esos 45 años. Aquí wow. fue donde tuve ya mis primeras clases y mi primer acercamiento con la música. Y tiene un, un valor especial para, para mí porque aquí es donde donde mm. aprendí, ¿no? Este, a veces antes que sintetizadores Ni nada, cuando a veces eran 6, 7 años Era irse cargando esto Donde, entre 4 o 5 Personas donde nos tocaba ir A, a, a, a la presentación Pero bueno, es, es eh, Para mí es una, una Historia bastante Significativa, llegadora Que Que me llena bastante De, de emoción, de de, de sentimientos encontrados, ¿no? Uh -huh. eh, le tengo aquí guardado, todavía sigue funcionando, es como que un, un viejo que todavía se resiste a morir y sigue cantando. Más, <risas> <risa> no, Está pagando más. ¡Qué bueno! Mira no, aquí, increíble. Pasión. Oh, Estoy aquí. Esto cuando mis hijos estén más grandes será. ¿Cuántos hijos tiene Danilo? Tres. Los gemelos, los niñitos. ¡Guau! Esta guitarra tiene su su historia. Tiene unos a ver, tiene unos 35 años, 40 años tiene. ¿Y dónde la conseguiste? En Cuenca, le compré. A, a un señor que había tenido guardada Bueno, me compraron pues Una pibita de este, 15 De fabricación en Estados Unidos Americana pibita, Una clásica de esas ¿no? Entonces la tengo aquí Cuando uh -huh. ya mis hijos Estén ya Son aficionados de la música también Pero o sea, en proceso de aprendizaje De ser el para ellos Wow privilegiado. <risa> eh, <risa> o claro, sea, ya que, que sea retocada y eh, algún que me dé uh -huh. eh, retocando. Los Un Lutiér que nos esté viendo, que por favor nos, en, que nos escriba. Y que nos ah, dé toma, una propuesta nos para... Una propuesta para poder ya... Hacer vivir esta guitarra. guitarra. Exactamente. Es. Sí. Estamos listos. Entonces. Listo, estamos recorriendo aquí el espacio de Danilo Barreto. Esa transculturalidad que estamos viviendo Todos estos espacios Y vamos a seguir a lo él está caro Vamos por acá ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos acá? De dos, de dos Con oh, esta revista, oh. está interesante ¿no? <coughs> ¿No? El vistazo <risa> de los 90. <risa> <risa> hoy interesante el Aquí tenemos Y yo pienso que podríamos sapear Aquí también mira, mira, Aquí tenemos vistazos de ese dato donde Uno no se olvida las Acontecimientos, ¿no? El no es el, el lunes... El lunes se, sexy. sexy. <risa> es el <risa> <de> martes <acontecimientos. risa> intelectual. Martes intelectual. <risa> Porque los intelectuales se lo merecen. Así es. es? Oye, mira. Aquí hay okay, tremendas cosas que pasaron. Uh -huh. Los demócratas populares... Los hurtado. Delito, los uh -huh. de Hurtado. Entonces uno cuando quiere empaparse de, de los acontecimientos... Vamos pues, a la historia más acá, ¿no? ¿no? Uh -huh. pues venimos a estar aquí depurando a México en el descanso de la música, no la mafia. Y a matar. Entonces, le dieron, pa, pa, pa. Sí, sí es un... <risa> Ese era el... Ese, era el, ese era el vistazo, Alguien se cortó la portada, ¿no? Ah, no, los eso... Periódicos también. Sí, sí, sí, vamos a ver. No muy El chulo. gran Guayaquil. No, no, es de hecho no de... No, no, es una la, de... La revista. las, las revistas son más de antiguas, del 87. Pero... Mira. No. Y la falta de ortografía, mira aquí, Noble. Es <risa> Miren los denunciados de antes, ¿no? Elis Presley. Elis ah. Presley. Esa revista de los no 90, entonces 87. 87. ¿Qué dirían ahora los? Mire, Bucarán en sus tiempos. O sea, él es... Jaime Estado, que me o parece sea, que fue. siempre está <risa> o sea, el loco, es loco, es loco, ¿no? ¿no? <risa> Jaime Ustado me parece que fue asesinado. ¿eh? Uh -huh. El vicepresidente es más inútil que un... que un cargo inútil. No, el vicepresidente más que un cargo inútil. Ay, o ay, una entrevista ay. Entrevista de actualidad, autor, la visión de esa, ¿eh? puta no. Las caricaturas Doctor no, el Dr. Oliver, sí <risa> Doctor Oliver asume el alcalde ¿eh? No crees que por Sandy está Y Jim Morrison acá, ¿no? Y encima The doors con no, Jim Morrison es. Okay. Sí, entonces aquí tengo Un montón de entonces ya es un montón de recuerdos. ¿no? Wow. Ese Mira. era. Ese era uno de los posters que quiero reposar. El niño soñando la niña soñando con, con con ser grande. Bueno, ha sido un espacio de. Perdón. De aprendizaje de... en esta casa, aquí crecí, aquí me caí, me rompí la cabeza, <risa> sobre estos grados. Comí el ají, estaba en el jardín, <risa> comí el ají, los tomates, aquí ve cedron en el jardín, las rosas de una chica, de un plato. Claro, para donde, donde, que ahora a mi esposo lo la robamos en las rosas los aquí los aquí los aquí sí. los aquí los aquí los aquí ¿sí? los aquí los aquí los sí, la los los aquí aquí los los aquí los aquí los aquí los aquí esto era los no, aquí los aquí los aquí los aquí los aquí aquí los aquí los aquí los aquí aquí había un horno de leña aquí Bajada. ¿Y ya no hay el horno? Sí, sí, sí había el horno, lamentablemente en estos días ya no, ya se tumbó, se cayó por la misma construcción del de lado, de, la, de, de ese tremendo edificio que wow, nos tapa hombre. el sol, uh -huh. pero bueno, esta es, esta es la casa de mis abuelos, Así la es. casa donde crecí, aquí, aquí generé mis mejores experiencias de la vida. Estamos en la cinta de Moebius Hemos visitado este espacio tan importante para Diblián y tan importante también para Danilo ¿no? Ya está listo aquí ¿Sí? Aquí en el cuarto en el final de final ahorita donde siempre no faltaban al altar ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No faltaban altar! Estamos muy contentos felices por tener este espacio. Gracias, Danilo, por brindarnos su tiempo. Gracias, estimado Cristóbal. Gracias, estimado Marco. Para mí más bien ha sido un honor recibirles aquí eh, en, en, en mi hogar, que es su casa. Están siempre bienvenidos y, y más bien que la cultura y lo que siempre digo y el arte no conoce de esas líneas imaginarias de los mapas, sino más bien somos un pueblo hermano. Venimos de... Un, de una misma historia, de un, de un mismo nacionalidad cañari, y creo que más bien la cultura sea ese eje aglutinador gracias. que nos permita compartir y fortalecer las diferentes expresiones. Felicitaciones por el programa y que sigan adelante poniendo en valor a los artistas y a los gestores culturales de aquí de la provincia y del Ecuador entero. Muchísimas gracias, yo siempre agradezco a todo el equipo que de que haces trabajo de hormiga y no se ve, ¿no? Así es. Así es que más bien muchísimas gracias al equipo técnico y a ustedes por la iniciativa.